hola amigos de TechCetera como pueden ver en pantalla tenemos el Huawei Watch GT3 una hermosura y la navegación es muy simple cuando arrastro hacia abajo a los accesos directos cuando arrastro hacia arriba veo las notificaciones hacia la derecha veo cartas como por ejemplo la frecuencia cardíaca la saturación de oxígeno en la sangre el resumen de mi ejercicio realizado, el clima, cómo está el ciclo lunar, también acá puedo ver mi sueño, el resumen, y aquí puedo ver las cosas más recientes, algo que ustedes notarán es que tiene un parlante y un micrófono, lo cual no solo me permite escuchar música, sino también volvernos a las notificaciones bueno aquí me volví mal simplemente cuando hago hacia este lado me devuelvo cierto acá veo las notificaciones y puedo inclusive devolver la llamada lo cual es genial y también puedo ver los mensajes que me han llegado voy a por ejemplo mandarme un mensaje listo aquí ya llegó el mensaje por ejemplo y aunque no me permite pasar de voz a texto como algunos otros smartphones si sí tiene la opción para responder por medio de mensajes preconfigurados lo cual no está nada mal no es el ideal pero no está nada mal y como podemos ver al hacer clic en la corona de arriba veo todas las aplicaciones hacer zoom, alejarme o acercarme y en la de abajo accedo a los ejercicios, las rutinas, los planes y demás aquí puedo personalizar un poco esta parte son más de 100 rutinas de ejercicio lo cual es fantástico hay algunas bien interesantes y aquí puedo personalizarlas Puedo decir cómo quiero la rutina, cuáles van a aparecer de primera y demás. Me devuelvo. Fíjense, aquí me voy devolviendo. Y otra de las cosas que me gustó muchísimo es que al oprimir puedo cambiar las caras. Y hay muchas gratuitas, muy cool, donde me dan un montón de información. Sí, obvio, hay algunas pagas, pero hay muchísimas en el ecosistema que son gratis. Ahora la composición, obviamente de este reloj, es una evolución bastante grande. Tengo hasta el equivalente a Google Maps porque todos sabemos que eh, no, exi no existen los servicios de Google aquí en el dispositivo por temas, pero existe Peral Maps. Así que podemos también hacer el equivalente o tener el equivalente a la navegación también, también puedo controlar la cámara del smartphone desde el smartwatch puedo acceder a la música como ya lo vimos puedo tener en algunas latitudes aquí no tarjetas de pago y demás aquí está el control remoto de la música y puedo inclusive acceder a muchas otras cosas como por ejemplo algunos otros programas para mantenerme en forma, obviamente para esto voy a necesitar el, el smartphone, como ya les había dicho, puedo hacer las llamadas, devolverlas y demás e inclusive cancelarlas desde acá, algo que no he podido hacer y de pronto es problema mío o posiblemente no está activado acá es llamar a Cilia, cuando yo digo hey Cilia solamente me aparece en mi Huawei, pero no en mi watch gt3, eso es una de las cosas que, que me ha costado muchísimo activarlo, si alguien me puede guiar, fantástico, mientras tanto voy a hacer mi respiración, no, mentiras, se nos iría acá gran parte del video, pero como les digo la experiencia es muy buena y la batería le dura muchísimo, en mi caso con todo lo que yo hago me ha durado más de una semana que para un smartwatch es bastante, además es muy hermoso, fíjense, el vidrio curva, curvado con esta pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas. Tiene un, un procesador ARM Cortex, que es el equivalente a la, a la CPU, que hace que sea muy rápido. Fíjense, los toques y demás cada vez son mejores. No hay tantos toques fantasma, puedo tener la pantalla siempre encendida, pero el tema es que... Eh, no, no, no es tan chévere cuando estoy durmiendo por eso yo la tengo así además puedo localizar mi teléfono para todos esos que se les pierden muy fácilmente fíjense I'm puedo tener una alerta de sonido para irlo encontrando y tiene muchos ajustes bastante interesantes en otras latitudes tiene acceso a eSIM a Celia, el asistente de voz de Huawei inclusive hasta pagos, cabe aclarar que en este caso no tiene NFC y no está activado en la región algo que en lo personal me sucedió es que la correa tipo cuero como que no logré el ajuste específico por eso se la cambié por esta y problema resuelto para hacer ejercicio en resumen el Watch GT3 de Huawei es una muy buena opción si usted no necesita hacer pagos sin contacto, ni necesita casos de uso demasiado complejos que requieren de una tienda de aplicaciones muy nutrida, Wi-Fi o los servicios de Google de resto, para las personas que están dentro del ecosistema de Huawei está muy bien esa integración que tiene con Harmony OS 2 y el resto de los dispositivos de Huawei. Thank you